hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella continuaremos con la parte número 2 de números reales en esta clase veremos propiedades de la multiplicación de números reales y por último ejemplos de desarrollo no siendo más comencemos definamos Cómo se trabaja la multiplicación tenemos las siguientes propiedades propiedad conmutativa el resultado de multiplicar dos reales no se ve afectado si se invierten sus factores entonces tenemos lo siguiente a por b es lo mismo que decir b por a o sea que no se altera por eso pi por 2 es lo mismo que decir 2 por pi esta es la propiedad conmutativa propiedad asociativa el modo de agrupar en la multiplicación no hay resultado tenemos A por B por C miren que se encuentra agrupado es lo mismo que decir A que multiplica a B por C agrupados entonces si tenemos este siguiente ejemplo 2 por raíz de 2 agrupados por raíz de 5 es lo mismo que decir 2 que multiplica a raíz de 2 por raíz de 5 miremos otras propiedades tenemos elemento neutro. El 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Entonces es bien importante. En el caso de la suma se tenía que era el 0. El 1 es el elemento neutro de la multiplicación porque todo número multiplicado por 1 da el mismo número. Entonces A por 1 es lo mismo que decir A. Elemento inverso a elevado a la menos 1 y lo mismo que decir 1 sobre a donde a debe ser diferente de 0 y el inverso multiplicativo de a se multiplica debe dar 1 entonces si tenemos a, a la menos 1 multiplicado por a esto siempre va a dar 1 eso es lo que dice la propiedad del elemento inverso vamos a ver ejemplos aplicados de multiplicación con números reales miremos Ejemplo número 1, tenemos menos 2 más 5 raíz de 2, encerrado en paréntesis, que multiplica a 3 menos raíz de 2. Bien, como primero debemos efectuar la multiplicación de este menos 2 por estos dos términos. Y luego 5 raíz de 2 por los términos. Miremos, menos 2 menos por más menos, 2 por 3 daría 6, quedando negativo. Ma, menos por menos nos daría más 2 por 1, 2 quedando 2 raíz de 2 más 5 raíz de 2 5 por 3 nos daría 15 15 raíz de 2 más por menos da menos 5 por 1 nos daría 5 y las raíces como son iguales se cancelarían y quedaría solamente el número 2 ahora, efectuamos la operación esto nos daría menos 6 y menos 5 por 2 nos daría menos 10. Menos 10 y menos 6 nos daría menos 16. Ahora, como estos términos son semejantes, los podemos sumar. 2 más 15 daría 17 raíz de 2. Ahora, como son términos diferentes, no los podría sumar. Siendo esta la respuesta del ejercicio. Vamos a mirar un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. 0,05... Más raíz de 3 que multiplica 3 raíz de 5 más 4 menos 0,5. Este término no está afectando a la multiplicación, lo podemos sacar. Pero raíz de 3 sí me la afecta. Él debe multiplicar a estos tres términos. Entonces esto nos quedaría la siguiente forma. 0,05 raíz de 3 por 3 nos daría lo siguiente. 3 por 5, 15. 3 por 1, 3. 3 raíz de 15. Ahora, 1 por 4 nos daría 4 raíz de 3. Más por menos da menos. Menos 0,5 por 1 daría menos 0,5 raíz de 3. Ahora, miremos qué términos semejantes hay. Este no puede cambiar, queda igual. Y lo mismo a término. Entonces nos quedaría la siguiente forma. 0,05 3 raíz de 15 no se puede sumar. 4 menos 0,5 esto nos daría 3,5 y raíz de 3. Miren que esos términos son diferentes. Esto no se podrían sumar. Sería esta la respuesta del ejercicio. Vamos a mirar un tercer y último ejemplo. Ejemplo número 3. Tenemos lo siguiente. Tenemos dos fraccionarios, un término radical y todo ello está encerrado en paréntesis multiplicando dos quintos. Vamos a resolver primeramente el fraccionario. Acá, como son dos fraccionarios, podemos resolver la carita feliz. Esto nos quedaría de la siguiente forma. 1 por 3, 3. 4 por 2 daría 8, con signo negativo. 4 por 3, 12. Este término no cambia. Vamos a efectuar esta operación. 3 menos 8. que el mayor es negativo, esto daría negativo. Esto nos quedaría menos 5. Menos 5 sobre 12 más raíz de 2 todo esto que multiplica 2 quintos ahora este 2 multiplica el numerador y el 5 multiplica el denominador para ese término como no tiene denominador le ponemos un 1 Entonces efectuemos la operación 2 por 5 nos daría menos 10 12 por 5 daría 60 2 por 1, 2 quedando 2 raíz de 2 y 5 multiplicaría al 1 quedaría 5 por 1, 5 como podemos ver se puede simplificar, menos 10 y 60. Si quitamos el 0 acá y el 0 acá nos quedaría menos un sexto. Que es lo mismo que sacar décima, quedando menos un sexto más 2 raíz de 2 sobre 5. Como son términos diferentes lo podemos dejar de esta forma. Esta sería la solución del ejercicio. Con esto terminamos la segunda parte de números reales.